Dos personas que fueron señaladas por la Policía Nacional como los actores de la muerte de Hiperides Almanzar Rosario, mejor conocido como Donato, se entregaron a la justicia ayer. Se trata de Jeffrey Sánchez Cruz, residente en el sector San Martín de esta ciudad, y Harrison Lizardo Pérez, mejor conocido como Moreno, presidente de la organización Toribio Fiantino. El padre de Donato, Juan Almanzar, lamenta la muerte de su hijo. Espera a los responsables paguen por cometer el hecho. En este mismo orden, la madrastra del occiso afirma que a pesar de sus defectos, era desprendido, ayudaba a todo aquel que le necesitara sin discriminación. Recordamos que Donato falleció tras recibir varios impactos de balas en la madrugada de ayer en un hecho aún no esclarecido, aunque de acuerdo a la versión policial, el fallecido contaba con varias fichas delictivas y tenía viejas rencillas con sus matadores. Yo, Cordero, NTN, su noticiero